Con el cariño y el aprecio Que me dispensó con su audiencia Y oye lo que es esto, men Prétale atención a esta historia breve que voy a hacer De lo delicadas que son las informaciones En los medios de comunicación Y voy a dar el nombre Su querida esposa, hoy viuda, doña negra Sabe el cariño y el aprecio que le tuve a su esposo, su hija Tina también y sus allegados, el general Tejada Mena. Una persona que fue un seguidor de este programa y que me dispensó y nos dimos un trato de amigo. Hasta el último día fui de las primeras personas que recibió por parte del teniente, su querido asistente de siempre, para darme la infausta noticia de que general Tejada Mena había fallecido. Lo lamenté y estuve la mañana entera en la funeraria prácticamente hasta la partida para el cementerio. Porque era una persona que yo, le porque fue un policía correcto, fue un policía que no se vio envuelto nunca en escándalo, en atropello. Y fue un hombre bueno. Y era un hombre que gozó de mi aprecio. Y era un general de la policía. Y viendo el programa aquí, oiga esto, men, en una pausa, yo te sabe cómo soy yo, que cuando mando a la pausa, comienzo a buscar los periódicos. A veces si hay una, una información de último minuto. Y el general Tejada Mena me dice, Omarito, él me decía Omarito, Omarito, acabo de recibir la información de que acaban de asaltar un cuartel en San José de la Mata. Y mataron a un policía. De eso como primicia. Y yo le dije, con todo el respeto que usted me merece, yo estoy viendo los periódicos aquí y esa información no sale. Yo no puedo desinformación esa información porque pueden cogerlo a él de, de sorpresa y darle una falsa información. ¿Me entiende Y yo quedar mal. Y yo quedar mal. Bueno. ¿Qué resulta? Ya al otro día me llama, dice, ay Omarito, me, me cogieron en mi buena fe. Era, Era mentira. No, había, no se había producido ningún asalto. Entonces, eh, eh, mira dónde ya yo desde de, de, de qué tiempo estoy yo curado. Y eso hace un buen tiempo, ¿qué me dijo eso? Y en me estos tiempos, me tiempo, entonces, yo no puedo, porque bajo ninguna circunstancia, hasta mi mamá que resucite y me diga, mira Omar, está noticia. si yo no la confirmo, yo no la tiro. Y yo no estoy dudando de nadie. Es que sencillamente el medio de comunicación eh, serio así que actúa. Porque incluso se han dado casos Y se dio un caso en el gobierno de Salvador José Blanco. Que Salvador le dijo a un general de la policía, de, del ejército que lo iba a ser jefe del ejército. Se lo manifestó. Y el tipo comenzó a celebrar. Y se dio un humo. Y ya yo mañana pues el jefe del ejército. Y echaron el nombramiento para atrás. Wow. Echaron el nombramiento para atrás. Y se han dado caso. Es más, hay un caso en el gobierno. Yo, por delicadeza, no voy a mencionar eso. Pero un amigo mío que me conta, son diputados al Parlacén junto. Una figura de PRM. Renunció Porque iba a ocupar un ministerio Y le dije el amigo mío Me dijo fulanito que estaba para tal sitio Y resulta que no lo pusieron No lo pusieron Entonces yo no puedo aquí Porque nadie me diga Mira mamá eh, Ahora si tú me dices Mira pusieron a fulanito Yo busco los periódicos Yo busco el Itín, Busco el periódico el Caribe tengo que confirmarlo en varios periódicos para ayudar a eso como un hecho. Pero yo no puedo actuar porque me llame fulanito. Mira que tú, no, yo así no voy a fracasar. Y que me perdone ese amigo que entonces ayer me lo sacó en cara. que usted ve que yo no hablo mentira porque a Miriam Germán finalmente la nombraron. Yo le dije, oye que está confirmado. Porque lo ha confirmado Luis Abinader. Ese día no estaba confirmado. Ah. No es que eh, Busca los periódicos A ver si, si Cuando di, dicen los periódicos Que Miriam Germán fue designada fue ayer No fue el sábado Diga porque fulanito me diga Y dice que ¿qué es esto no, Yo no creo en nada de eso Que me perdonen Yo creo en lo que yo Compruebo como hecho Y no pongo en duda a nadie Ni mucho menos Es en los hechos por eso este programa difícilmente Pueda ser desmentido Porque actuamos en base a eso e Actuamos en base a eso Buena primo hey, Primo, ¿cómo está usted? Bien, gracias, un placer Ayer fue, primo, fue, que confirmaron A mi Hermana. Ayer. ayer ¿Ayer? fue? Sí, ¿No fue ayer. ningún otro día? Sí, Y hoy me educaba, sale Por usar en los periódicos Todavía no lo han confirmado en el cargo no, no, ya Olmedo Cabe está confirmado. Ok, tío. Ya Olmedo Cabe el tomó posesión de sí. su cargo. Ah, ok, en el INDRI, porque él fue como medio tarde, porque a la frente todavía no se ha presentado. No, no, porque Omedo, el, el decreto salió ayer, y eso se vio. Ah, ok. Sí, entonces, sí. Orlando José Mera hoy, que es presidente del Consejo de Administración del INDRI, fue y lo puso en, en posesión, eso lo vi yo. Eso lo vi yo, porque en su condición de ministro de Medio Ambiente... Eh, el INDRI tiene un consejo de dirección que la preside casualmente el, el, el ministro de Medio Ambiente y hoy, delante del director saliente, ahí Olmedo puso en posesión a, o sea, Orlando José Mera puso en posesión a Olmedo Cava como lider, director del INDRI y salieron varios trabajos después de tres diputados entre ellos Olmedo que fueron designados en posición en el tren gubernamental ¿cuáles son esos tres diputados? aparte de Olmedo que lo designaron director del INDRI designaron a, al, al que fue el diputado más votado del país, Nelson Arroyo de San Pedro de Macorís que el presidente Luis Abinader lo designó director del INDOTEL Nelson Arroyo que había sido varias veces diputado, ese va a ser el nuevo presidente de Indotel, Josefa Castillo, que se destacó mucho en el Consejo Nacional de la Magistratura diputada y que ganó de nuevo, la nombraron superintendente de seguros. O sea que esos son tres diputados que van a tener que abandonar sus diputaciones porque fueron nombrados en cargo ya ejecutivo, entonces eh, ellos tienen que, que ciertamente renunciar a sus diputaciones eh, hoy nombraron el director del 911 11, el director de Intran bueno, hay una cantidad de nombramientos a todos los niveles yo creo que faltan pocos, digo, faltan muchos, muchos consejos de administración faltan eh, las cas me parece que las cas no han puesto el, el, el, el director de las cas ni el director de INAPA pero falta muy poco ya ya hay, hay este eh, todos esos cargos y una serie de cargos más que son carísimos eh, buena tarde mal sí oye como son las cosas de la vida Mira dónde está sentado, mira, germán hoy Mira cómo quedó, mira cómo quedó el procurador, con las caritas a la vista. Esa es la vida, esa es la vida, no hay de otra. Eh, bueno, vámonos a la pausa y entonces cuando retornemos venimos con estos comentarios que lo que hay que hablar es de la toma de posesión y la perspectiva y las expectativas y los nombramientos hay que seguir hablando de eso, yo sé que la gente está esperando que se siga hablando de eso y del discurso que Abinader pronunció en el día de ayer, vamos a ver, buenas tardes, vamos a ver, el hermano, sí, Santiago de ¿quién? Santiago, adelante Santiago, yo quiero Ver, no, no, que no, no se está como entendiendo bien, no. Quiero quiero ver un apartamento de tu prestancia, cómo ha Un video de qué? Un apartamento de, de, de, de, de la del sol que lo propone el gobierno para construir la historia de Ah, que tú quieres verlo del apartamento, Ajá. no, este, sí. eh, eh, tú puedes ir allá el al proyecto. Son dos apartamentos que quedan. O puede ir directamente a, a la oficina de constructoras y ahí en las 27 Y habla con ellos y ellos te llevan cualquier cosa y ahí ustedes ¿y? hablan Yo fui a estaba cerrado ¿Estaba cerrado? Ajá ¿Cuándo tú fuiste? El sábado. El, sábado. El, sábado. El, sábado. El sábado No, no, los sábados ellos no abren ah. No, es de si lunes no? a viernes, es de lunes a viernes De mañana, ¿no? ven mañana de por mañana. allá Ayer. Sí, sí, ve mañana, Ayer. que es que ellos los sábados cierran Sí, pa para que aproveche que nada más quedan esos dos apartamentos, ya, ya el ingeniero viene con otro proyecto en grande. Buenas tardes. Buena Se fue. Bueno, pues vámonos a la pausa porque, eh, señores, hay muchas, ¿no? Hay muchas informaciones. Ah, Luis Abinader ordenó la eliminación de la CDEE. Sí, <risa> Señores, que, es que no, es que es, que es una cosa, el despilfarro que hay en esa sede, y, y, y mira, la mejor decisión que Luis ha podido tomar. Sí. Buenas tardes. Vale. Buenas. Sí, buenas tardes, Omar. Bien, sí, un placer. El este gobierno tiene tantos retos por cumplir que uno de ellos es que es eh, un hecho insólito, va a tener que revivir muerto el caso de Quirinito que sucedió justamente aquí en San Francisco de Macorís. Eso no puede quedar así, Omar. ¿Cómo es la cuestión? El caso de Quirinito, que ah, no. eh, va a tener eh, tantos retos. Eso tiene, sí, claro, claro, eso tiene que Que eso hay que revivirlo, Omar, porque claro. eso es algo que es una corrupción gampa, eh, garrapante. Claro que sí, eso es verdad. Muy, muy cierto sí. Adiós, pero eso no puede quedar impune. Eh, esos son uno de los casos que parecen de película y de novela. Un individuo, no, es una cosa, no. Yo entiendo que Miriam Germán, bueno, Luis Abinader, déjeme decirle, y lo voy a ampliar ahorita cuando regrese después de la pausa. Luis Abinader, eh, eh, se, eh, con, con el hecho de nombrar a Miriam Germán y a Jenny Berenice, y decirle ustedes son independientes, ustedes tienen potestad para actuar como ustedes, ya eh, no lo pueden culpar si, si mañana aquí no hay. Condena contra la corrupción porque le ha dado todo poder a esa mujer. Ya él no tiene culpa, a él no le pueden echar la culpa. Ustedes querían un, un procurador y de... mírenlo ahí. Ellas tienen la responsabilidad de no frustrar a este pueblo. Ahora son ellas, ya ni siquiera Luis Abinader, sino ella misma. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Bien, un placer. Bien, hermano, ¿cómo, cómo le va? ¿Cómo le puede defenderse? Bien, hermano? bien, excelente. Que, bueno, eh, hermano, evaluando lo que ocurrió ayer con la designación de mire Germán y Jenny Berenice en la Procuraduría, eh, nosotros entendemos que Luis Abinader ha empezado de manera correcta, porque eh, puso unas personas que el pueblo estaba pidiendo. Y otra cosa, hermano, eh, ¿usted cree que haya presos políticos, investigaciones, por ejemplo en el caso de González, le faltaba de cosas así?, el, ¿El caso de pena ...de Gonzalo y, y la falta el año pasado que Alicia Ortega denunció en su programa. Bueno, tiene que, que investigarse todo, todo lo que está ahí tiene que investigarse. Eso es lo que se ha establecido, para eso nombraron a esas mujeres, para que investiguen todo lo que haya que investigar y no quede nada impune. Y además el discurso de Luis Abinader fue en ese sentido, de que no puede quedar nada impune. buena tarde buena buena Sí, buenas. Omai, oh, usted sabe qué, qué cosa tiene que desaparecer en este país, la cárcel domiciliaria, esa que hay mucha gente que hacen balsa de daño y cuando lo llevan allí a la justicia, lo mandan paso a paso, que está en su casa, no está presionado. quedan como en los Estados Unidos que pues se mueren en la cárcel preso. yo sacan un ayuda y los llevan. Ah, si hay que llevar en una carretilla, se llevan, pero que pues se mueren en la cárcel porque que está en su casa no está presionado. Ojalá no esté preso, Oye, aquí estoy lloviendo una cama. Eh, eh, viendo a usted mirado, con un aire prendido y viéndolo a usted. Yo me a como Aquí hay que corregir muchas cosas, muchas cosas que están mal, aquí hay que corregirlas, esa es la realidad. Claro, que... Vámonos a la pausa y venimos con varios comentarios que tenemos, porque ayer se le fueron varios senadores y diputados al PLD para donde Leonel Fernández, que ahora Leonel Mayoría. La segunda mayoría en el Senado. Ahora Leonel tiene un miembro en el, comité, en el Consejo Nacional de la Magistratura. De eso y otros temas vamos a hablar. Adelante, señor director.